Los invito a la lectura del número que ya está en línea, ya está a disposición de, de todos los lectores en todo el mundo, ¿no? Es el número 2, eh, el, el volumen 27, es decir, llevamos ya 27 años en actividad ininterrumpida, eh, haciendo esa labor eh, académica y editorial. En esta ocasión eh, hemos escrito una, una editorial que se llama Ciencia y Crisis, ¿no? Donde el, el objetivo principal es eh, abundar sobre los problemas que está generando esta pandemia, nuestra crisis sanitaria de origen que ha tenido efectos múltiples y lo está teniendo sobre actividades muy diversas desde salud mental, salud física, confinamiento, eh, cierre de actividades económicas, eh, eh, aumento de, de problemas sociales de todo tipo y económicos. Y aquí lo que nos interesa en el editorial, como siempre, no es enunciar los artículos que contienen el, el número, el volumen, sino siempre estar eh, discutiendo aspectos editoriales, aspectos de política científica que nos incumben de manera fundamental a todos los investigadores. En este caso, bueno, hablamos de que eh, hay un problema importante, de lo urgente, que es una crisis y lo que es necesario y lo que es importante de largo plazo, que es el apoyo, el desarrollo de la ciencia en México y en todos lados, ¿no? en, todo, en todo el mundo. Particularmente hablamos de la importancia de la asignación de los recursos que son muy escasos frente a necesidades ingentes como las que tenemos ahora. ¿Y qué es mejor? Eh, cerrar la actividad económica o abrirla rápidamente en términos de disminuir los efectos eh, sociales, económicos o ampliar el número de enfermedades y de funciones y colapsar sistemas sanitarios. ¿no? En particular nos, nos llamó la atención a aspectos de política científica que tienen que ver con la resignación de presupuestos eh, eh, eh, eh, eh, eh, frente a que se continúe la, la base científico o por otro lado atender problemas inmediatos, urgentes, de pobreza, de marginación y de salud. Eh, esperamos que este, este editorial eh, provoque eh, inquietudes intelectuales que deriven en artículos posteriores, creo que ahora más que nunca tendremos problemas presupuestales muy graves en todas las actividades eh, públicas, incluso privadas, y que por lo tanto la, el, el reflexionar, el pensar en cómo debes asignarse con justicia y más aún con eh, eficiencia, con un, una visión de optimización de los recursos escasos, cuando la ciencia es la única que puede dar respuestas adecuadas de largo plazo sobre la atención a esos problemas, tanto sanitarios como científicos, que tienen que ver con la explicación y el mejor tratamiento de estos múltiples problemas, es un asunto que estará en la agenda de la política pública y la política científica del país en los próximos años. Y no solamente en el país, también creo que en el mundo. ¿no? Los invitamos, como siempre, a los autores a subir sus videos, que promuevan sus artículos, y a los eh, académicos que sometan eh, artículos a la revista que está indexada en, en lugares muy importantes de corriente principal. Y pues, sin más que, más que decirles en esta ocasión, nos vemos a, a la próxima. Saludos.